Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a todos y todas a esta charla especial, hoy que estamos 8 de marzo del 2022 una fecha muy especial donde se conmemora el, el Día Internacional de la Mujer y bueno aquí en Brahma Kumaris es un día especial, especialmente verdad porque eh, bueno de las cosas que más me llamaron la atención al inicio cuando está empezando en esta búsqueda y encontrándome a mí misma y definiendo mi, mi camino espiritual, fue ver cómo Brahma Kumaris era de las pocas eh, organizaciones espirituales donde las mujeres eran las que estaban al frente, donde estaba liderado por mujeres. Entonces, eso ha sido muy especial y desde siempre me ha gustado y llamado la atención. Pero, entonces, para hoy... Eh, de esta experiencia que estamos eh, queriendo compartirles es volver a enfocar, a sentir, a disfrutar y a, a vivir la forma de la espiritualidad de una forma natural y, y, y darse el espacio. Eh, para empezar, vamos a hacer un ejercicio pequeñito de relajación, de meditación, ¿les parece? Entonces, vamos a sentarnos ahí donde están Traten de, de que sus espalda esté cómoda, sus hombros tranquilos. Y voy a enfocarme en esa imagen que tengo frente a mí. Voy a respirar profundamente. Y simplemente sentir más allá de solo mi forma física. Y volver a conectar con mi corazón. con el alma, el espíritu que soy yo. Inhalando profundo, darme este espacio para mí. Hoy, casi en el inicio de esta semana, Este paréntesis de paz, de tranquilidad, de volver a sentir lo que realmente soy yo, más allá de roles, de papeles, de las responsabilidades que la vida va poniendo ante mí en este segundo. Aquí, ahora, yo regreso a un estado tranquilo, de calma, de paz, y concentrando toda mi atención hacia mi propio interior, reconozco esa energía de paz, de armonía, de amor, yo el alma vuelvo a un estado de plenitud, inhalando profundamente Vuelvo a sentirme aquí. Y ahora. ¿Qué tal? De 1 al 10, ¿cómo les fue? Entonces, sí, un ejercicio tranquilo, bonito, para volver a sentir, porque estos momentos, parte de, de dejarme, darme el permiso, de, de vivir la espiritualidad de forma natural. Va más allá de que si soy hombre, de que si soy mujer, especialmente aunque este día es un día muy especial para eso también, es conectarme con cómo me estoy sintiendo y cómo puedo yo construir ese espacio donde me vuelva a sentir bien. Entonces, es interesante porque hoy estaba, bueno, en el trabajo, tengo trabajo en un colegio con muchas personas y cómo estaba todo el mundo... Diciendo así, felicitaciones a las mujeres por su día y las mujeres respondiendo, no me feliciten, es un día para celebrar, pero para celebrar las luchas que hemos logrado, para transformar la sociedad. Entonces, parte de eso es volver a, a sentir y a entender, a interpretar esta forma de, de relacionarnos y por qué nos ha hecho que se haya creado una forma de discriminación ya estandarizada, ¿verdad? Socializada culturalmente y como desde Brahma Kumari se practica algo tan lindo de apreciar que sin importar si uno está en un cuerpo de mujer o un cuerpo de hombre, el alma, este ser espiritual que va más allá del género, tiene eh, todas las cualidades y especialidades de ambas fuerzas, la fuerza femenina y la fuerza masculina y en un estado ideal, un estado utópico, perfecto, ambas fuerzas están en equilibrio y representan la perfección. Pero, como hemos estado en una sociedad tan enfocada hacia la imperfección y al desbalance, ¿verdad? Hay muchas situaciones que se viven día a día, incluso eh, que vivimos. Es interesante desde pequeñitos, porque hice un ejercicio con mis estudiantes de desde los 14 hasta los 17, y las mujeres estaban contando desde que eran niñas, habían estado expuestas al acoso, al estar siendo, sintiéndose incómodas porque alguien las está viendo como un objeto, cuando son mucho más que solo eso. Entonces, ¿cómo volver a, a retomar en nuestro propio corazón y que mi existencia signifique tanto, que se viva de tal forma tan natural que yo inspire a que se crea alrededor de mí algo tan armonioso y bonito también. Entonces, no es solo de una mujer o solo de un hombre, sino que de todas las almas que compartimos este planeta y que estamos en este viaje de la vida juntos y juntas. Entonces, para mí... Eh, también parte del descubrimiento de, como les estaba contando, de estar en y encontrar una organización liderada por mujeres y cómo es, es, es, como dicen en inglés, es walk the talk, ¿verdad? Tratar de, de hacer lo que está uno eh, hablando, de tratar de experimentarlo de, y eso que uno logró experimentar, tratar de compartirlo con otros para que vean cómo funciona y cómo sirve y cómo ayuda. Porque por eso estoy aquí, con las cosas de la fuerza las experiencias y cómo me ha logrado equilibrar, no 100%, ¿verdad? Siempre es un proceso, pero cómo me ha dado tanta fuerza y tanta transformación en los momentos que más necesito. Entonces, parte de eso es ver, eh, bueno, las Shaktis son estas diosas poderosas que en India tienen eh, la mitología hindú, tienen eh, imágenes siempre así de bonitas, ¿verdad? Tienen siempre una cara serena, cara pacífica, feliz, excepto una de ellas que es mi favorita, es la cazadora de demonios que se llama Kali, pero bueno, aquí normalmente siempre las Shaktis, las diosas están sentadas sobre al, al, algún animal que les acompaña, que les ayuda en este caso, está sobre el tigre, tienen muchas manos porque son eh, en su forma, son como arquetipos de perfección, entonces se les ve, se les adora y se les siente como ese, ese estado del alma donde puede estar totalmente fuerte, poderoso, tiene un potencial enorme, tiene mucha energía y poder y es en realidad el principio femenino de ese poder espiritual, que sí es poderoso, pero es un poder distinto del poder que estamos acostumbrados y que hemos definido como alguien siendo poderoso, por ejemplo ahora en estos momentos tan retadores, es como que tengo la capacidad de estar invadiendo un país y que no me detengan al 100%, ¿verdad? Es como eso es una fuerza como que se, se le vendría más así como de competencia, de, de avaricia, de cosas que, que en realidad desequilibran no solo la convivencia entre todas las almas, pero el interior del ser también. Cuando uno... Eh, lo que hace es vivir en base a esos principios y a, a esas acciones, el alma va quedando siempre insatisfecha, porque cuando uno tiene tantos deseos y avaricias, nunca va a ser suficiente. Entonces, si la política, si la forma de desarrollar, si la forma de convivir es competir, tengo que ser mejor que usted, tengo que vencerlo, tengo que ganarle, que eso se ha visto como en las partes de las fuerzas espirituales como unas cualidades más masculinas, aunque las mujeres también las tenemos, ¿verdad? Acuérdense que, que es un equilibrio interno del alma. La parte Shakti, la parte de esa fuerza espiritual, es más bien la parte que logra ser resiliente, que logra entender, que logra escuchar, que logra entender lo que hay en el corazón de los demás y sabe cómo compaginar la vida, cómo compaginar eh, lo que uno hace para poder traer esperanza, para poder traer equilibrio. Entonces, por eso siempre se le ha asociado a la mujer como la que nutre, la que, la que está acompañando, la que sabe guiar, la que puede entender. Por ejemplo, siempre viéndolo así como la parte, eh, en la vida de uno, la parte de padre, uno le podía contar cosas, por, por lo menos en... en mi caso era como de contar historias, que me contara la realidad que me, de cómo estaban las cosas políticas y escribirme y hacerme y hacer cosas así como más intelectuales, aunque el lado femenino el maternal también, pero también es cuando uno se está sintiendo mal, cuando estoy necesitando un consejo emocional de soporte, uno recurría más a la parte maternal, digamos en mi caso. Entonces igual en la fuerza espiritual... Uno tiene ambas capacidades y en este caso, eh, como estamos viendo en el mundo, ¿cuál es la que rige más? verdad? ¿Cuál es a la que se le da más fuerza? ¿Cuál es a la que está liderando y guiando nuestras decisiones políticas, sociales y de día a día? ¿Y cómo hacer para que sea esa fuerza linda, espiritual, que vuelva a ser la que emerja? Y que yo ya no tenga que competir, sino que puedo convivir y ayudar que esa convivencia se vuelva armoniosa de nuevo. De aceptar las diferencias que hay entre nosotras y nosotros, aceptar y acomodarse. Eso es algo también, ¿verdad? Que uno tiene como la capacidad de, como por ejemplo, ahí está caminando en el lago y está contenta. ¿verdad? Puede caminar en el barro y se siente contenta y está la vida dándole nuevas cosas, es un lugar maravilloso, aunque tenga que caminar descalzo y haya piedras, pero es la cualidad que tenemos todas las almas, también de, de esas otras cualidades que también son de las shaktis, las cualidades de la fuerza espiritual femenina, que pueden traer experiencias tan maravillosas, tan lindas, tan enriquecedoras, y con eso también de ver cómo hay tantos retos en la realidad que estamos viviendo hoy y que lo que nos está haciendo experimentar en este momento no es tanto esa armonía, ¿verdad? Y, y a veces lo vemos como un poco lejano porque afrontamos tantas imágenes, tantas situaciones que están retando mi estabilidad interior y mi estabilidad exterior también de, de por ejemplo, un conflicto que está en otro continente, en otra parte, ¿cómo afecta? los precios de la comida, cómo afecta los precios de la gasolina, donde todos tenemos que transportarnos, cómo todo es una cadena de cosas y estamos interconectados. Es una linda forma de darse cuenta, pero ahora, ¿cómo estamos haciendo con esa interconexión? ¿Cómo podemos utilizarla para poder crear ese espacio de, con la fuerza femenina de ayudar a, a que reconozcamos que todos... Sabemos que todos somos parte y para eso siempre he sentido que ha sido una, una cualidad de las, como maternal, ¿verdad? Más, no, aunque uno no sea madre, uno siente esa cualidad femenina, aunque sea también un hombre, puede sentirla, de, de cómo volverse compasivo, cómo escuchar y entender el dolor de los demás sin absorber, pero poder apoyar de alguna forma que contribuya a que esa alma vuelva a reconocer su propia fuerza. Entonces, ser inclusivo, incluso en medio de, de la incertidumbre, del miedo, de las situaciones repentinas, de momentos retadores de escasez o de, de que ya no, la, la vida no está siendo como tan fácil de conseguir las cosas, la comida, es ver cómo empezar a, a empoderar y, y liderar y guiar de una forma que uno pueda confiar. Confiemos unos en otros, que colaboremos que es diferente a competir, ¿verdad? Competir siempre es, hay un ganador y hay un perdedor. Y en esto de ganador y perdedor, uno puede estar el que pierde, es el que el que, el que llora, pierde, el que se enoja, pierde, pero una experiencia de, que de esa competencia es que siempre va a haber alguien que va a terminar sufriendo, que no va a estar sintiéndose al 100% porque no es colaboración para que ambos estemos bien, es competir para que uno esté mejor que el otro, ¿verdad? Y el que está menos bien va a estarse sintiendo menos. Entonces, me gustaría que aquellas y aquellos que están viendo me describan ustedes mismos cuáles sienten así, sin, aunque sean almas en cuerpos masculinos, ¿qué sienten que son esas cualidades espirituales que dan fuerza pero que tienen este lado más femenino de la espiritualidad, ustedes que sienten también que, que es tan necesaria y que deberíamos estar como enfocando más nuestra atención a construirlo entre nosotros, a traerlo más a la forma en que interactuamos, a la forma en que lideramos, a la forma en que, que construimos ambos y en, en la convivencia del mundo. Margarita y todos los que quieran comentar, ¿qué cualidades sienten que son esas que que tenemos que construir juntos, que son del más femenina, la, la, la fuerza espiritual que sostenga, pero de la parte más femenina. ¿Ustedes qué piensan? Entonces, mientras lo escriben, también es, digamos, ver qué atributos y qué, qué otros principios espirituales se requieren como una base para poder implementar una vida que se que vuelva otra vez un planeta, una humanidad un espacio donde todos y todas podamos convivir sin sentirnos amenazados, sin sentir que no puedo caminar en las calles sola porque pueden hacerme algo o están haciéndome sentir incómoda, incómodo. Entonces, ¿cómo soltar esa parte más del ego, del poder, del miedo, del deseo, de, de competencia, y empezar a, a, a ver más una forma de cómo reconstruir. Algo de cómo priorizar entre nosotras, en nuestra sororidad, que le llaman tan lindo, esta, esta eh, equidad, que haya respeto, que puedan ver esa confianza. Para mí es indispensable una confianza donde uno se sienta cómodo y cómoda de estar juntos, de construir juntos, donde cuidemos unos de otros, donde haya esa unidad y... Puede haber esa, esa creación de convivencia mucho más resiliente, donde podamos afrontar los cambios que están pasando, donde podamos tener la valentía a las situaciones que estamos afrontando juntos y juntas, pero como en convivencia. Algo tan lindo, tan lindo, una, una noticia que seguro ustedes han visto ahorita con, con todo esto que está pasando en, entre Ucrania y Rusia, eh, de de algo que hicieron las mamás en Polonia, que estaban llegando tantos refugiados ucranianos y en la estación de tren, entonces las mamás pol polacas fueron a dejar coches, coches para que las personas que vengan con bebés puedan tener cómo transportar a sus hijos porque tuvieron que salir huyendo y, y había una fila enorme de coches, de, de, de que una mamá piensa mira, si yo tuve que huir, no tengo nada, incluso algo muy práctico y muy bueno es un coche, ¿verdad? y una que ha sido, las que han sido mamás entienden la importancia de un coche y la ayuda aunque sea un poquitito, que, que puedo dar yo para que estén mejor. Y me, me pareció tan lindo, tan amoroso, y una muestra tan así como de entender la necesidad de las madres que están teniendo que huir con sus hijos, y aunque sea un poquito de alivio, es tener un coche a mano, ¿verdad? Y especialmente con niñitos pequeñitos que pueden salir corriendo a cualquier parte, y uno necesita estar Viendo cómo vamos a hacer, dónde vamos a ir, las poquitas maletas que me logré llevar. Entonces, eso para mí fue tan significativo y una cualidad femenina espiritual de apoyo tan linda, ¿verdad? Como ahora está poniendo Yamilet, que el amor es la base, definitivamente. Entonces, hay amor espiritual, un amor que trasciende el género, pero también parte de amor femenino y amor masculino, un amor femenino más de cuido, de, de comprensión, de poder entender el, el dolor o la necesidad de otros y poder suplementar con algo que pueda darles esperanza, apoyo y como está diciendo Margarita también, y muchas gracias por participar, tener ese respeto, solidaridad, sabiduría y amor y compasión y ternura, sí, qué bonito, ¿verdad? Esa ternura de... De, de, de madre, de abuela, de nieta, de, de hija, de hermana, ¿verdad? Como de entender, de compartir, de construir juntas y juntos. Creo que eso también es parte de la fuerza Shakti, de, de esta forma nueva de, de convivir. Y para eso sí se necesita tener honestidad con las situaciones que no están bien, que necesitan ser transformadas, que están menospreciando y están haciendo que la existencia de, de las almas que estamos en, en cuerpos femeninos no sea, que, que nos cueste mucho más que las que están en cuerpos masculinos. Entonces, entender, sí, tengo que hacer acciones, tengo que ser empático y confiar, pero honestamente, con justicia, con equidad y con cariño, ¿verdad? No es una competencia y no es que queremos ser mejores o queremos ser peores, sino convivir y que haya esa armonía. Cuando esas dos partes, la femenina y masculina, podamos expresar juntos todo el potencial de lo que somos, es la armonía plena, la, la perfección de la espiritualidad en sí, como el yin y el yang, ¿verdad? También es como que se necesitan esas dos fuerzas en la humanidad, en la sociedad, para crear esa convivencia donde haya esa conectividad. Como estaban diciendo, el amor, el amor nos une, el amor nos conecta, el amor... Nos, nos hace calzar las cosas, pero un amor con respeto, un amor que protege y que cuida y un amor que ayuda a elevar, un amor como el de pajaritos, pero ¿verdad? siempre ponen este meme que la, la pajarita pum, empuja al pajarito pichoncito para que aprenda a volar, pero más bien es un amor que acompaña, que le ayuda al pajarito a darse cuenta que tiene alas y que puede volar, y que no necesita quedarse aferrado a esa ramita que conoce, que le está haciendo sufrir, que hay unas fruticas mucho más ricas allá arriba, pero no las puedes alcanzar porque no te has atrevido a darte cuenta que tienes alas. Entonces, para mí ese amor femenino es, es que guía, que acompaña y que ayuda a entender esas alas que tenemos todas las almas. Y con esa compasión que se está mencionando también, cómo poder encaminarnos juntas y juntos a, a transformar esta sociedad en algo mucho más equitativo, como en esa colaboración entre ambos, entre todos, cada uno y cada una de nosotros, y empezar a cultivar en, este, en los espaciecitos que vivimos nosotros, en los lugares, en las personas, en todos, el impacto que podemos crear, uno solo, cada uno de ustedes que están viendo aquí ahorita, cada una y cada uno, lo que puede hacer con todas las personas con las que les toca, aunque sea verlas un ratito en el supermercado, con la cara, con la forma en que lo tratamos, con lo que hagamos sentir a los demás, eso crea un impacto. Y esa persona que se sintió así puede generar eso en sí misma y, y hacer lo mismo en su propio medio. Entonces, quizás a veces no haya espacio para hablar, para escuchar, incluso cuando las cosas se ponen muy retadoras, como las cosas que están afrontando ahora nuestros hermanos y hermanas en Ucrania. Y bueno, incluso en Rusia, ¿verdad? Son conflictos que, que todos se generan en las mentes de los seres humanos y van basados en, en cualidades negativas que no traen transformación ni, ni construyen, sino que a, a la competencia, a la avaricia, van creando una atmósfera tan pesada, tan cargada y, y, y genera miedo, sufrimiento que hay que hacerlo tan distinto, <risas> volver a traer esa luz que somos dentro de cada una y cada uno, y también tienen su fuerza Shakti, cada alma, entonces esa palabra Shakti, el, el lado femenino de la espiritualidad, la fuerza femenina que tenemos todas las almas, y entonces cómo lograr ampliar nuestra visión, cómo lograr captar las cosas que están sucediendo y, y cómo yo puedo nutrir, amar, traer valentía y esa confianza que para mí es tan clave para que esos dos equilibrios se puedan volver a, a cumplir, que podamos tener esa reconexión de cada una y cada uno y podamos convivir de una forma tan diferente. Entonces... Eh, ese era el pequeñito mensaje que quería venirles a decir, porque en realidad son las oportunidades que estamos teniendo ahorita en este mundo, en este momento, cuando más estamos requiriéndolo, donde más retos estamos afrontando todos y todas, es la invitación a que cada una, cada uno, despierte su, su potencial Shakti. ¿verdad? Bueno, aquí les otra imagen. Son como las diosas de India que traen. Su fuerza espiritual, que siempre tiene muchas manos porque son diferentes capacidades que tienen, colaboración y cooperación, y cada una tiene diferentes, digamos, símbolos. Por ejemplo, el tridente de la fuerza, también de esa conexión espiritual con, con el ser supremo, que de realidad, de ahí sale toda la fuerza espiritual que tenemos. Pero incluso el ser supremo, el alma suprema, que le digamos el alma, no tiene género. Es un alma y tiene su capacidad femenina suprema. Entonces también es no solo mi padre supremo, sino mi madre suprema, mi compañera suprema, mi amiga suprema, mi eh, guía suprema. Entonces, cómo tomar esa fuerza espiritual suprema, divina, de compañía, de protección, de amor, de guía, del ser supremo, de la ser supremo, digamos, porque no tiene género, pero también tiene su fuerza femenina. Y, eh, bueno, a mí me encantan estos arquetipos hindús de la fuerza espiritual. Y si ustedes las ven, nada más esta azulilla que está por aquí abajo, aunque se ve toda temerosa y así, es una de las más fuertes. Kali, que es la, la mata demonios, que era tan poderosa, tan poderosa, que todo Dios mismo que venirse a tratar de, de, de que ya, cuando ella empezó a matar demonios, matar demonios estaba tan matadora de demonios que empezó a matar todo, entonces tuvo que ir Dios a, a detenerla, pero es valiente, es fuerte, es capaz, y todas tienen sus su diferentes matices, cada una de estas dioses. Entonces me encanta también ver cómo todas tienen una cara serena, todas tienen una, una fuerza y estabilidad que les permite dar apoyo y sostener y guiar. Y comprender, es como cuando uno va a buscar consejo profesional de alguien. Por ejemplo, uno está no pudiendo controlar sus emociones. Uno, bueno, muchos en este momento estamos atravesando tipos tipo de situaciones muy retadoras y, bueno, en algún momento de mi vida sí busqué apoyo profesional, estaba en una presión fuerte. Y en ese momento, si sí, cuando yo estaba buscando apoyo, iba donde una persona y esa persona estaba... Inestable, yo le contaba mis cosas y si se pusiera a llorar, no, no, no sentiría que me puede guiar porque bueno, esta persona está peor que yo. Entonces, para poder servir, ayudar, colaborar, hay que despertar, cultivar y caminar y tomar de la fuente para que el alma que soy yo pueda volver a tener sus alas abiertas y sentir estabilidad, sentir esperanza, sentir amor que en realidad son cualidades intrínsecas, naturales del alma. Y me encantan estos arquetipos porque eso traen, si estelas ven, son poderosas, están sentadas con poses tranquilas, con poses muy cómodas, con poses, pero que, que tienen esa estabilidad, ¿verdad? Y están como con amplitud, están eh, y son femeninas. Entonces me encanta a mí hacer qué tipo de espiritualidad, de fuerza femenina, porque si uno lo ve de este lado del mundo, normalmente cuando se ven los santos y se ven estas cosas, todos son mártires y han sufrido tanto en la vida que, que eso les ha ayudado a purificarse. Pero también ver el lado espiritual, de una fuerza espiritual que es estabilidad, que es estar en control de lo que estoy sintiendo para poder dar esperanza, dar apoyo. De hecho, la gente en India hace peregrinajes, bueno, como aquí, en este lado del mundo, en, en que tenemos nuestros peregrinajes a la Virgencita y la gente le tiene tal fe y tal cariño y que con solo ver esa estatuita puede traer esperanza. Entonces, imagínese un alma viva en este momento que una estatua puede traer ese recuerdo de estabilidad, de protección, de cumplir con los deseos que tengo en el corazón, como un alma, desempeñando y desarrollando, volviendo a tener esa fuerza espiritual femenina y masculina en armonía total, lo que no podría lograr alguien así. Entonces, es mi invitación en el Día Internacional de las Mujeres a que todos y todas podamos volver a, a de forma natural, aceptar comprender y cultivar esa fuerza espiritual femenina en mí, la fuerza Shakti, de esperanza, de comprensión, de amor, como estaban poniendo en el Facebook. Y muchísimas gracias por participar hoy. Y, y sí, así, juntos y juntas, poder construir esta armonía en nuestra familia humana. Creo que también parte de, de la fuerza femenina es sentir que somos familia. Y familia para compartir, familia para hacer, acompañarnos, familia para colaborar. Entonces, eh, bueno, si quieren dejar su mensajito especial de buenos deseos, quiero que hagamos aquí un cierre, que ya son las 6 y 38, de, de un momentito de instantes de paz, de armonía, para mandar esa fuerza femenina y ese apoyo espiritual de todos los mejores deseos de paz, de tranquilidad, de esperanza, a nuestra familia que está en Ucrania, ¿les parece? Incluso en Rusia también. Que pueda ser algo más, una luz de esperanza, una luz de colaboración, que quite tanto miedo, tanta violencia. Entonces, si sentémonos un momentito, voy a volver a poner esta imagen que me gustó más. Estas son bonitas, ¿verdad? Son las shaktis. Las deidades femeninas, pero está Se siente así como una libertad especial. Entonces sentémonos de forma cómoda y voy a volver a enfocar mi atención al aquí y a la hora. Inhalando profundo. Me permito a mí misma. Regresar a una experiencia de calma, amor, tranquilidad. Aquí donde estoy yo es donde tengo que estar. Y todo lo que sucedió anteriormente ha hecho que yo pueda llegar a donde he llegado hoy. Así puedo sentir en mi corazón lo que realmente soy yo. Sentir el alma con esa fuerza femenina espiritual y sentir la conexión eterna del ser que soy yo, con el Ser Supremo, como una Madre Suprema. Y dejar que sea ese amor tan dulce que proteja y sane mi corazón. Sentir el cariño incondicional, esa guía y comprensión única que mi Madre Suprema tiene por mí. Y sentir desde lo profundo de mi propio ser. Renacer y nutrirse. Esta fuerza espiritual que trae estabilidad. Que me hace sentir tan capaz. Tan poderosa y tranquila de un amor que sana y perdona todo. Sentir la esperanza y poder compartirla con las almas, hermanas que están sufriendo, que están viviendo experiencias que ni yo me imaginaba. En Ucrania, en Rusia, en todos los países alrededor. Puedo visualizar ese amor puro, de Madre Suprema, volviendo a encender la llamita de esperanza en el corazón de cada una de esas almas. Sentir como todos y todas tenemos esa unión, esa conectividad espiritual entre cada uno de nosotros. Y como esa fuerza femenina espiritual nos da espacio para sanar, para convivir. Y para apoyar en lo que sea que podamos a esas almas que sí son capaces, y que están atravesando tales retos, que la vida se ha vuelto tan oscura sentir el amor de la Madre Suprema como el sol que trae el amanecer y como mi compromiso hoy, especialmente hoy es de yo ser creadora de una atmósfera donde cada ser con que convivo se sienta parte, se sienta en confianza y cómoda de ser lo que son. Yo acepto, amo y respeto a cada alma como parte de esta enorme familia y sentir el amor de la Madre Suprema abrazando a mis actores. Yo voy a dar mi parte y voy a desearle todo lo mejor a esas almas fuertes y valientes capaces de traer paz en el corazón de los que lo han perdido. Visualizar que muy pronto las almas que han tomado esas decisiones puedan transformar esa oscuridad que todas las almas vuelvan a sentirse en paz con ese deseo puro en mi corazón y con la compañía de mi más dulce padre madre suprema Voy a volver a sentirme aquí y ahora con Shanti. Bueno, queridas y queridos, así desde lo profundo del corazón, mejor deseo que puedan tener una experiencia de Shakti, de su propio potencial femenino.